Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo programa de Manifestación Mística. Yo soy Diego Ferrando y hoy con un tema del cual no podemos nosotros no tener presente. Si queremos avanzar, si queremos crecer, si queremos eh, evolucionar y despertar del cual es el propósito eh, de este canal nosotros tenemos que conocer muy bien a nuestro enemigo y este enemigo realmente es la verdadera pandemia esta pandemia que viene asolando a la humanidad de hace miles y miles de años y estamos todos nosotros infectados y lo peor de todo es que la mayoría de nosotros ni siquiera se ha dado cuenta esta pandemia es este pandemonio yo lo que quiero aquí dejar muy, muy bien en claro es que si este trabajo no lo hace cada uno de nosotros de manera personal, de manera individual, entonces jamás nadie lo va a poder hacer de afuera. Por eso quiero movilizarlos, por eso quiero alertarlos, por eso quiero bien informarlos y que se responsabilice cada uno de hacer el trabajo y la labor que le corresponde porque entonces así no solo se va a beneficiar la persona, sino que alrededor de la persona, en la realidad de la cual esté la persona afectando, va a producir enormes beneficios para todos. Bueno, antes que me olvide y a mitad del programa, los invito a todos ustedes que se sumen al canal de Telegram. ¿Sí? En el canal de Telegram de Manifestación Mística, todos los días estoy publicando algo de información, estoy publicando eh, pensamientos, conocimientos y experiencias que día con día voy viviendo. Y bueno, yo considero que en ese grupo, en ese canal, estamos los que realmente nos interesa y es una manera de estar más cerca de todos ustedes. Bueno, seguimos con el tema. Entonces... Para empezar el tema del ego, para comenzar en profundidad a comprender y entender este parásito, esta larva, este demonio interior que habita y se alimenta de nuestra propia energía, debemos de, desde un principio entender que es el origen de todo sufrimiento, de toda, mal, de toda maldad, de toda esclavitud, de todo error y de toda ceguera es lo que hemos llamado a nivel esotérico, a nivel místico, el Hijo del Hombre. Si recuerdan ustedes que a veces Jesús se llamaba el Hijo del Hombre y a veces se llamaba el Hijo de Dios. Él pasó a ser de una cosa, pasó a ser otra cosa. Y eso es el despertar. El Hijo del Hombre es lo que ha creado el Hombre. Porque el ego no viene de la divinidad. El ego viene de la ignorancia, de la poca comprensión del universo que el hombre tiene y entonces ha creado esa falsa personalidad que por cierto personalidad significa máscara y entonces nos desenvolvemos con ese yo eh, menor, ese falso yo que proviene de nuestra mente inferior y hemos caído en la trampa de creer que somos ellos. Y entonces es tremendo pasar nuestra vida y nuestras vidas una y otra vez sintiéndonos siempre el Hijo del Hombre y no descubriendo nuestra verdadera naturaleza que es ser Hijo de Dios. Y claro, cuando nosotros somos hijos de hombres, cuando nosotros somos esa falsa personalidad, esos egos, esos demonios, nosotros caemos eh, a una rutina atrapados permanentemente en lo cotidiano y lo hacemos no solamente durante años no solamente durante esta vida sino vida tras vida tras vida volvemos a repetir siempre las mismas cosas yo tengo como 20 años haciendo regresiones y la verdad es que es el explorar las vidas pasadas es como ver un, una película una y otra vez una y otra vez claro de repente hay diferentes escenarios, de repente hay diferentes actores con diferentes nombres, diferentes ropas, pero la historia es más o menos la misma. Nuestros egos que han tomado nuestras almas están prendidos a ella y nos hacen volver a repetir de manera indefinida esas, esos mismos acontecimientos de los cuales siempre nosotros caemos en ese estado, en esa condición de dolor, de apatía, de sufrimiento, de depresión, señal de que se nos está vampirizando, señal de que se nos está drenando. Y entonces, claro, el alma, hasta que no se limpia, hasta que no se sacuda de todo eso, no va a poder salir de, esa, de esas acciones o acontecimientos o experiencias repetitivas, porque eso es estar aprisionado, eso es estar condenado a este samsara, a esta rueda de reencarnación infinita o a esta prisión eh, eh, a la cual todos nosotros somos esclavos. Y entonces, para poder nosotros darnos cuenta de dónde habita y tener presente dónde están estos demonios, hay que darse cuenta de que es la parte de la mente no observada, es el lugar donde habitan estos egos, estos parásitos. Eso se le ha llamado la mente inferior. O sea, la mente donde la conciencia no ha llegado a expandirse, no ha llegado a abarcar su omnipresencia. Y esa es una cueva fantástica y es un bosque tenebroso en donde estos falsos yo y estos demonios habitan a placer. Y claro, esa parte y esa zona de nuestra mente tiene características como la rigidez, como la oscuridad. Por eso eh, se denota una enorme ceguera de parte de las personas cuando manifiestan los egos. Y está siempre ciclada y está siempre eh, en modalidad de repetición, permanente, constante. No sabe hacer otra cosa más que aquello que siempre ha hecho. Porque... Los egos son como los animalitos. Un animalito no tiene libre albedrío. Así tampoco estos falsos yo, estos parásitos, no tienen libre albedrío. Hacen y deshacen lo único para lo cual están programados. En ellos jamás hay inspiración, jamás hay un romper la rutina, jamás van a hacer algo que corresponde a su libre albedrío. Porque para eso se necesita conciencia, y ellos podrán ser muy inteligentes, pero no tienen para nada conciencia. Entonces, son un programa que se repite permanentemente. Entonces, la mente está hackeada. La mente está tomada. Y la parte de la conciencia que en nosotros todavía existe tiene que recuperar esa zona de la mente que es también esa zona de nuestra propia alma que se nos ha usurpado, que se nos ha totalmente arrancado de nuestra, nuestro propio control. Y entonces, claro, eso es lo que nos amarra a este mundo, eso es lo que nos ata a bajar una y otra vez vida tras vida. El ego, una de las cosas que permanente está, eh, permanentemente está buscando y de lo cual se alimenta, es del conflicto. Es de aquello que le genera siempre un, una permanente lucha, una permanente separación, una permanente división. Para la persona que tiene conciencia, como comprende que todo se sucede y todo se da por algo, jamás se resiste, jamás lucha, jamás entra en conflicto sino que es capaz de escuchar, que es capaz de comprender y entender y captar que el universo a través de las situaciones, experiencias y vivencias le está hablando y le está enseñando. Pero el ego no puede llegar a ese punto. El ego se encuentra separado, el ego se encuentra a la defensiva y el, el ego se encuentra al ataque y al contraataque. Porque eso es lo que le da vida, eso es lo que le alimenta. Entonces a tener muy presente que cuando en nosotros se mueve algo que quiere defender algo, entonces no es la verdadera persona. Entonces son estos demonios, son estos parásitos. Y claro, para a todos nosotros separarnos de la mente superior o de la conciencia, para separarnos de esa naturaleza que es ser hijos de Dios, nos ha sembrado el miedo nos ha sembrado esa percepción de que si nosotros no hacemos algo por nosotros, entonces nadie lo va a hacer y entonces estamos en permanente riesgo y entonces estamos en permanente amenaza. Recordar que nosotros pertenecemos a una esencia divina es totalmente soltar el miedo totalmente soltar la necesidad de estar defendiéndonos. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante. Las situaciones y las condiciones que se dan, inclusive esto que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial, esta supuesta pandemia, no debe en nosotros generar terror, no debe en nosotros generar miedo, porque entonces no estamos comprendiendo que las cosas se suceden por algo. Bueno, estoy poniendo un ejemplo. Sé que tiene una afectación y una repercusión a todos los niveles, los cambios que suelen sucederse en nuestras vidas. Pero si no hay cambios, ¿cómo entonces nosotros vamos a avanzar? ¿Cómo entonces nosotros vamos a crecer y vamos a recuperar nuestra verdadera naturaleza? Si algo quieren estos egos, estos falsos yo estos demonios, es que siempre hagamos nosotros lo mismo así como lo hacen las personas que están encarceladas así como lo hacen las personas que están bajo prisión para ellos todos los días es repetir una y otra vez la, la misma experiencia bueno, ¿no será que en nuestra vida posiblemente antes de la pandemia o antes de toda esta situación de, del corona de luz la vida no era de esa manera? ¿Sí? Y claro, vino esto y nos cambió a todos. Y vino esto y entonces nos está generando a nosotros la posibilidad de despertar. Pero claro, vino esto y se alteran todos los demonios internos. Y es de ahí de donde vienen entonces tantas depresiones, tantas ansiedades, tantas angustias. Por eso es que el momento de la cuarentena, el momento en el que estamos con nosotros mismos, es una fantástica posibilidad para liberarnos de todo esto negativo que parasita nuestra alma. Esos egos tienen la deficiencia de que se identifican siempre con las formas. No pueden identificarse con aquello que no tiene forma. ¿Sí? Le es imposible. Porque, claro, cuando hablamos de algo que no tiene forma es porque corresponde y pertenece a una esfera superior. Pero, ojo, porque cuando hablamos de identificarnos con las cosas que tienen forma, estamos hablando también en un aspecto de que la forma puede ser tangible o puede ser intangible. ¿Sí? Cuando hablamos de la forma tangible, bueno, es muy fácil. Se trata de cuerpos, de la persona, del dinero, de posesiones, ¿no? El ego se identifica. Si yo tengo tal cuerpo, si yo pertenezco a tal raza, a tal familia, a tal región... Si sí, las personas que yo quiero están a mi alrededor y, y entonces si tengo recursos, si tengo dinero, si tengo casa, si tengo... Eso me da a mí una seguridad, eso me da a mí una tranquilidad, eso me da a mí una personalidad. Bueno, ahí, por supuesto, es el ego. ¿sí? Pero cuando la forma pertenece y corresponde a lo intangible, es mucho más sutil, pero sigue siendo forma también es el ego el que está trabajando y lo intangible tiene que ver con los deseos tiene que ver con los apegos tiene que ver con las necesidades si eso entonces se requiere para yo sentirme que soy yo entonces es el ego basándose en las formas intangibles es más sutil y es más difícil de trabajar pero por supuesto esas condiciones nos alejan de nuestra verdadera naturaleza que es el yo divino, el yo superior, el hijo de Dios. Bueno, otra de las cosas que tiene el ego es que pone su atención siempre en cosas externas, en cosas de las cuales para que tú te sientas bien, para que tú estés feliz, debes de hacer, alejándote por supuesto lo máximo posible de lo único que realmente existe y del cual proviene todo lo que nosotros buscamos y todo lo que nosotros necesitamos, que es el ser. Y el ser está en nosotros. Entonces pone la atención el ego en el hacer y nos aleja del ser. Esto es otra de las características fundamentales. Nosotros por nuestra propia naturaleza tenemos que sentirnos completos, tenemos que sentirnos dichosos, tenemos que sentirnos felices, tenemos que sentirnos en abundancia. Esa es la verdadera persona en nosotros. Y no importa qué vida tengamos, es la que corresponde y yo por ser hijo de la divinidad, así me siento, así estoy y esta es mi naturaleza y mi condición. Pero si yo para alcanzar todo lo que supuestamente necesito, debo de hacer algo, debo de buscar algo, debo de tener algo, que siempre esté fuera de mí, entonces es el ego. Esa es otra de las características. Otra es que hay que darse cuenta que en nuestro interior hay historias, hay personas, hay experiencias que son verdaderos santuarios, ¿Eh? verdaderos zoológicos de egos, son regiones boscosas, llenas de alimaña. ¿Sí? Y eso permanentemente está vibrando en nosotros, y no nos permite estar en el presente, y no nos permite disfrutar el aquí y el ahora. Si ¿Sí se han dado cuenta, yo veo que aquí se ríen algunos, <risa> pero si sí, son santuarios de egos, santuarios de bestias en nuestro interior. Y hay situaciones que le llamamos traumáticas, que le llamamos eh, llenas de complejos, de fobias, y hay personas que, que, que cuando las sentimos vibrar cerca, todo se revoluciona en nuestro interior. Bueno, ahí está, el bicherío alborotándose. ¿Eh? Eso es otra de las características para poder identificar muy bien al ego. Ojo con estos santuarios de ego sí, porque no es uno hay muchos ahí y hay que desmenuzarlos y hay que eh, deshacerlos y hay que disminuirlos y hay que reducirlos para que nunca jamás nos saquen de nuestro control otra de las características del ego aquí que puse y tomé nota yo le voy a pedir a Ricky que los esté señalando cuando los esté nombrando ¿sí? y es que Siempre genera un esfuerzo el hecho de sostener un ego. Sí, sí, es verdad que brota de manera automática, pero surge de manera eh, visceral, instintiva, impulsiva, en automático, pero para sostenerlo requiere un esfuerzo, requiere un trabajo. No es algo natural, no es algo que, que te hace fluir, que... que que se lleva con dicha... No, no, para nada. Hay un esfuerzo detrás de sostener esa carga pesada que nos está a nosotros debilitando. Por eso la vida superior, la vida superior, el estado de la condición natural del verdadero ser, es bien ligerita de equipaje. Y la afectación no existe en esa región de nuestro ser. Y todo lo que se nos resiente, nos lastima, nos ofende, tampoco existe. Entonces, mientras más conciencia, mientras más seamos nosotros, mucho menor es el esfuerzo. El esfuerzo de vivir, de existir, de ser. Es maravilloso vivir así. Por eso bien vale la pena deshacernos de estas falsas personalidades que ya no tienen que estar en nosotros, ya no corresponden, en esta nueva y en esta etapa evolutiva de la cual la humanidad y el planeta va a entrar, todas esas deficiencias, todas esas debilidades, todas esas cosas cochinas y contaminadas, no tienen cabida. Y si nosotros no hacemos un trabajo de limpieza interior, de disipación, ...de disminución de todo este virus que ha infectado, que ha hackeado nuestra mente y nuestra alma... ...entonces lo va a hacer la naturaleza, ¿eh? Y entonces lo va a hacer el planeta. Y bueno, por supuesto, entonces eso llevará a desencarnar a la persona. Y eso llevará entonces que tal vez ya no sigan su, eh, su vida o su evolución en este planeta porque ahora va a corresponder, porque ahora va a pertenecer a un nivel evolutivo superior, del cual estas almas no han comprendido, no han entendido, no han ganado, no se han esmerado. Y bueno, espero que no seamos ninguno de nosotros, espero que no sean ustedes. Por eso tienen que tener bien presente este trabajo que deben de llevar a cabo día con día. Miren, hay siete puertas de los cuales los egos entran, ¿sí? portales ahí que, como están descuidados, por ahí se nos meten y van entonces eh, ocupando lugar, ocupando regiones de nuestra alma, y muchas veces son tantas eh, esas cantidades de, de, de, esa cantidad de contaminación que la persona deja de ser totalmente ella. Hay muchísimos seres humanos que nunca son ellos en ningún instante y en ningún momento de sus vidas. Son siempre sus egos, son siempre sus demonios, son siempre eh, estas bestias y jamás se les ve un ápice de luz. Ustedes observen los ojos de las personas y, y cuando hay un ego detrás su mirada es tensa, su mirada es rígida, su mirada es opaca, su mirada es cristalina. ¿Pero qué tal cuando surge el verdadero ser? ¿Cuál es la mirada de la persona? ¿No la ven luminosa? ¿No la ven radiante? ¿Mm? Si quieren ver personas en primera instancia, véanse ustedes en el espejo. ¿Mm? Por eso es otra de las maneras de identificar si un ego está en estos momentos teniendo control sobre mí. Voy, me veo al espejo y veo mis ojos y ahí me doy cuenta. ¿Sí? ¿Es la parte negativa o no? Porque mi mirada es muy diferente. Cuando yo me veo al espejo y soy mi verdadera persona, soy capaz de sonreír, soy capaz de percibir y de sentir la dulzura, el juego, la alegría. Pero ¿qué tal cuando está alguno de estos demonios o varios de estos demonios? Claro que nada es de juego, claro que nada es de risa. Claro que todo es muy serio y todo es terrible, y, y ¿sabes qué? Detesto a esa persona que veo ahí, no la quiero. Bueno, les hablaba recién de las siete puertas, ¿no? La primera puerta, de la cual se filtran los egos, los demonios, todos estos parásitos, si no estamos muy atentos, muy equilibrados, muy centrados, tiene que ver con el primer chakra y tiene que ver con el yo corporal, ¿Sí? Si yo me identifico con el cuerpo, por supuesto caigo en un tremendo error, y entonces me estoy separando de todo lo que me rodea. Un adentro es una cosa y una afuera es otra cosa, ¿sí? Y claro, en base a esa equivocación y a ese error de identificarme con el yo corporal, entonces vienen el narcisismo, viene la vanidad, Viene el miedo, la supervivencia, el instinto, ¿no? todas esas cosas que tienen que ver con la parte física. Y ahí todo ese, eh, esa, ese caos de programación negativa, de bicherío, de, de, de demonios, empieza a filtrarse a través del primer chakra. Esa es la puerta para ciertas bestias, para cierto eh, animalaje y entra por ahí por ese grave error de identificarnos con el yo corporal. Esa es una puerta. La segunda puerta tiene que ver con el segundo chakra y es con el identificarnos con cierta identidad que nosotros podemos tener respecto a nosotros mismos, haciendo una división, una separación y una diferencia entre aquello que es lo bueno y, lo, y que es lo malo. Y entonces a tener esa percepción de que nosotros somos esa identidad basada en aquello que es bueno y es malo, viene la culpa, viene la crisis de, de, de creatividad, viene la perversión, viene la agresividad, la obsesión eh, y, y también en la sensación de debilidad. Bueno, condiciones que tienen que ver con ese, ese chakra, con ese, ese portal y con esa falsa percepción de asumir que somos una identidad, que no somos. Tercer puerta, que tiene que ver con el tercer chakra, es la puerta de identificarnos con qué tan poderoso nosotros somos, o no somos también, por supuesto. Entonces, si sentimos poder, se desarrollan y entran de repente, al identificarnos con ese poder, Puede ser los celos, puede ser la prepotencia, puede ser la ansia de poder. ¿sí? O puede ser, si no lo tenemos, la vergüenza, la inseguridad, la duda. Cualquiera de esas programaciones, por ese desequilibrio en ese portal, en ese chakra, se filtran este tipo de bicheríos. ¿sí? El cuarto portal, que es el chakra del corazón. Entonces, si no hay conciencia predominando ahí, como no los hay, tal vez en los chakras inferiores, entonces es un portal para muchas cosas negativas. Y ese portal para cosas negativas tiene que ver con lo que me pertenece o no pertenece. Si yo no tengo conciencia y me identifico con ese desequilibrio en ese chakra y en ese centro, entonces... Si yo pertenezco a ciertos lugares, a ciertas regiones, si puedo pertenecer entonces a, a, a cosas que, que realmente me llenan de satisfacción y con eso me identifico o no me identifico, entonces entra un montón de egos porque viene el apego, porque viene el egoísmo, también viene la desidia, la falta de gratitud, el valor, sí, el valor de las cosas. Entonces, identificarse con aquello que poseo o no poseo también es un desequilibrio en el cuarto chakra y abre la puerta a condiciones negativas. El quinto chakra, el de la garganta, sí, si está desequilibrado, tiene que ver entonces con la imagen, tiene que ver con aquello que se dice o no se dice de mí, con aquello como me perciben los demás o inclusive como yo me percibo. Y esa imagen entonces que tengo de mí, que me importa muchísimo de mí, trae consigo, si, si no rige la conciencia, Egos y demonios como la mentira, la deshonestidad, la falsedad, la hipocresía, el ansia de reconocimiento, la codicia y la sobrevaloración también. Ojo entonces. El sexto chakra, el, la sexta puerta por, por la cual entran los demonios y, y entran porque no está ordenada, no está alineada, no está en su centro y no está la conciencia, tiene que ver con querer tener siempre la razón. Porque entonces para mí es importante tener la verdad y si no la tengo me siento algo que realmente eh, es sin importancia o, o, o me siento desvalorizado y busco siempre la razón y busco siempre tener esa verdad. Y entonces, claro, si la busco, me siento bien y el ego se infla. Y si no la tengo y me la demuestran, eh, me demuestran que estoy equivocado y que estoy errado o que no sé nada, me siento disminuido, me siento pequeño, me siento desvalorizado. Y por ahí se filtra también el ego de la ilusión, del autoengaño, de la soberbia, de la egolatría, de la falta de realismo. Ojo entonces, ojo con esa... Ese desequilibrio en ese centro, porque la verdad es que es sumamente desgastante está también andar queriendo tener siempre la razón y andar queriendo demostrar que uno tiene la verdad. Yo mismo aquí siempre comparto, hablo, expreso y digo, pero lo hago de la mejor eh, posibilidad de intención que yo tengo. Sin embargo, puede ser que en muchas cosas esté equivocado, puede ser que no, eso no importa. Es mi intención de compartir y de hacer llegar este mensaje lo único válido, lo único lindo, lo único bonito. Y si luego me equivoco, y si luego acierto, y bueno, será lo que deba de ser. Lo importante es que doy lo mejor de mí. Así como ustedes dan lo mejor de ustedes en todas las acciones, en todas las palabras, en todos los sentimientos. Y si son reconocidos o no son reconocidos, eso no importa. Por último, el séptimo portal o séptimo chakra, cuando está en desequilibrio, genera una ambición desmedida. ¿Sí? Siempre estoy en la búsqueda de alcanzar un propósito y una meta, porque si lo alcanzo me siento exitoso, me siento glorioso, me siento un rey. Pero si no lo alcanzo me siento un perdedor, me siento que no soy nada también. Entonces, claro, se filtran muchos egos. De ahí puede surgir la apatía, la mediocridad, pero también el endiosamiento, la tiranía, e inclusive hasta la magia negra. Ojo con ese desequilibrio también en esa región y en ese portal. Y bueno, ya hemos comprendido y hemos entendido entonces que si encarnamos en este mundo, Encarnamos porque este cuerpo que tanto amamos, porque esta realidad que nosotros tenemos, es el cuerpo de delito. Es la prueba de que realmente somos personas que le deben muchísimo al universo. ¿Sí? Y claro, eso no es fácil de aceptar, pero es de ahí donde viene la idea del pecado original. Nadie que no tenga karma va a venir a este mundo. Solo las almas, como tú, como yo, como todos nosotros, que tenemos mucha deuda, que tenemos mucho karma, que tenemos muchas lecciones aún por aprender, por experimentar y por conocer, es que hemos bajado y es que estamos viviendo en este pandemonio. ¿sí? Entonces, debemos de tener en cuenta cuáles son las diferentes técnicas que están y las diferentes herramientas que están a nuestra disposición, una vez que ya hemos identificado que está todo eso negativo en nosotros, para irnos liberando, para irnos, ilumina, ir, irnos iluminando e ir limpiando nuestra alma. Yo aquí les voy a dar tres o cuatro herramientas, espero les sirva. La primera entonces, la fundamental y la importante, es... Jamás, de lo jamás es entrar entonces en guerra, en conflicto, en lucha y tomar conciencia, verlo venir al ego, estar despierto, llegar a ser testigo y observador de lo que se está moviendo y desenvolviendo en mi interior. ¿Sí? Qué padre entonces que vengan situaciones difíciles a mi vida. ¡Qué excelente que existan momentos de prueba! Porque es así, entonces que tengo la oportunidad de estar alerta, porque mi conciencia va a decir, ahora sí, a ver, a ver, ¿qué sale? Y observo, y veo, e identifico. Desde ese momento que yo no soy uno con el ego, ya la mitad del trabajo lo tengo casi hecho. ¿Mm? Así que es muy importante esto. Pero claro, solo, solo. Tienen conciencia en momentos difíciles las personas que han entendido que esto es fundamental, que esto es la máxima de nuestra vida, que es el principal de los propósitos y que es la única manera en que yo puedo crecer y puedo despertar. Y no es tomando cursos, eh, llamándome maestro, eh, diciendo que, que, que yo soy puro amor, pura luz, eh, y que Dios, gloria a Dios y todo. No, No, no es así. No. solo si soy un alma pura y un alma limpia es que estoy avanzando. O que he entendido y he comprendido que eso es lo que debo y lo que tengo que hacer. Ese es el verdadero bautismo, no es el del agüita. El bautismo es de llenar la conciencia a nuestra alma. Bueno, perdón que me ponga así, pero es mi ego que se altera. Bueno, <risa> ok. Otra de las herramientas y otro de los aspectos que tenemos nosotros a nuestra disposición para ir debilitando e ir limpiándonos, limpiándonos de todo eso, es poder exteriorizar y poder compartir y hablar de lo que me está sucediendo. Eso también me ayuda a des desapegarme, a soltar esas condiciones. ¿Sí? Porque cuando lo estoy hablando, entonces puedo escucharme y la conciencia puede venir a mí a rescatarme. Y luego reírme de mí mismo, de lo que tanto me preocupaba, de lo que tanto me angustiaba. ¿Sí ¿Les ha pasado eso? Entonces, poder tener personas con las cuales yo pueda hablar, yo pueda compartir, yo pueda eh, comunicar y expresar, es fundamental. Por favor, no vayamos a una persona más contaminada que nosotros, porque yo le hablo de mi egos y el otro, claro, se le alteran sus egos, su demonio, entonces ahí es un festín de estos pandemonios. ¿eh? Sale... Sale toda una trilla ahí de, de animales corriendo y haciendo un caos terrible. Bueno, avanzar en grupo y avanzar con personas que estén en esta misma sintonía es importante. Justamente porque en este aspecto entonces eh, las puertas se nos abren. Y hay otra herramienta para nosotros a disposición para poder sanar ese, ese interior. Bueno, el tercer punto que les doy, la tercera herramienta de la cual también hay que trabajar y hay que desarrollar es, para vencer al ego, es lo que les decía en un principio, el buen humor, el juego, la risa, la espontaneidad. ¿sí? No me refiero al chiste, a la ironía, al sarcasmo, ¿m? que está lleno de, de condiciones muchas veces negativas, perversas y egoicas. No, me refiero a, a lo natural, a la risa espontánea, al juego y al humor que, que se siente en la vibración. Eso los egos no lo soportan, eh, para nada. Los termina disolviendo, así también como lo hace el amor. ¿eh? El amor y el humor son las dos herramientas importantes, las dos energías que ellos no pueden soportar y que van, por supuesto alimentando y haciendo crecer la conciencia y la luz en nosotros. Entonces, el humor y, por supuesto, el amor. ¿Mm? La otra herramienta, y esto tiene que ver ya más con un trabajo mental que les voy a entregar, que les voy a decir, y que funciona. ¿sí? Les dije eh, también de verse al espejo, ¿no? Esa, esa también, anótenla como otro de los puntos, verse al espejo y, y, y poder... Descubrir que en ese momento no somos nosotros, sino esa máscara, esa falsa personalidad. Pero este nuevo ejercicio que les doy tiene que ver con visualizar. Si sí dijimos recién que, que había portales en nosotros, portales entonces por los cuales se entran los egos. Si nosotros entramos a una casa, ¿por dónde entramos? Por una puerta. Y si salimos de la casa, ¿por dónde salimos? Por una puerta. Bueno. Algunos por la ventana, ¿no? Si, si llegó el, el señor de la casa, perdón. Pero no, se supone que entramos por la puerta y salimos por la puerta, ¿eh? y nunca con la ropa en la mano por la ventana. No, eso no. Entonces, visualizar un portal negro para expulsar los egos, para expulsar los demonios, para expulsar el bicherío y todo este virus negativo que está en nosotros. Es bueno darle forma. ¿sí? Una vez que lo identifico, como por ejemplo el, el del coraje, el, el del odio o el del celo, ¿no? lo identifico, le doy una forma. Cierro los ojitos y, y le pongo una carita. Ahí está ya te caché, ya te agarré, ya te vi! Sí, sí, mentalmente. ¿eh? Y luego de ponerle una forma, agarro y lo conduzco muy cortésmente y muy amablemente a ese portal negro, que por ahí se va. Bye, bye, adiós amigo, hasta luego, ya no es lugar para ti mi alma. Así, con ese amor y con ese humor. ¿Mm? No entro en conflicto, no entro en lucha, no me peleo con ello. Lo invito a irse, le pongo la puerta y le digo bye bye. ¿Sí? Ahora, luego, ¿qué hago? Visualizo un portal blanco en donde entra la conciencia y la verdadera persona. Si solo hago la primera parte, Estoy haciendo a la mitad del trabajo, porque esa región de mi mente, de mi alma, al cual quedó vacía, tiene que ser llenada de luz. Entonces cierro los ojos e invito a ángeles, a seres de luz, a, con, a, a la conciencia, a todo lo positivo que entre a mi alma. Entonces ese es otro de los ejercicios, ya más mental, ya más de introspección, pero que también puede llegar a ser muy importante. ¿Sí quedó comprendido entonces todas la, la, la, la, las herramientas que tenemos a nuestra disposición? ¿sí? Y bueno, a ponernos a trabajar, a, a ser muy aplicados con todo esto, porque el avance depende 100% de esto. Las bendiciones y, y las cosas positivas en nuestras vidas se van a dar solo si asumimos con responsabilidad este labor del cual es el principal de las misiones de los propósitos, del trabajo, del por qué estamos nosotros encarnados. Entonces, hasta aquí. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y saludos a todos y abrazos. ¿eh?